Amor en los fiordos. Tormenta de verano. maldita huelga de controladores aéreos. En vez de dos horas de avión, ahora son diez de coche más el viaje en barco. ¿Crees que llegaremos a tiempo al ferry? Tenemos que llegar. La verdad, me parece increíble que haya gente que quiera vivir en esta zona. Por bonita que sea. Gunnar no ha vuelto a llamarte. No que va, no ha vuelto a llamarme. Pero estaba claro. Ya me advirtió que se aleja de una mujer en cuanto la relación se pone seria. No es más que un imbécil. No hay príncipes en caballos blancos. Los hombres siempre nos engañan. Venga, no seas tan dramática. Llegamos tarde. Aún podemos conseguirlo, pero por los pelos. ¿Qué quieres tomar? ¿Café expreso? ¿Un café con leche? Antes olías distinto. Era una crema que venía en un bote amarillo. ¿Sí? Te la ponías después de nadar. Es verdad. Gracias. ¿Tú, Bafín? Hola. Hola. Rune Vigela. Oye, tenemos que irnos. Vale. ¿Tú también vas a Oslo? No, me quedo aquí. Oh. Me alegro de haberte visto. Igualmente. Adiós. Adiós. ¿Quién era ese? Fue mi primer novio. ¿Rune Bigelan, el banquero de inversión, fue tu primer novio? Cuesta creerlo, ¿eh? Y luego se acabó lo que se daba. ¿Qué quieres decir con que se acabó lo que se daba? Que le engañé. Pero en el fondo no fue más que un modo de dejarle. ¿Por qué? No quería atarme tan pronto. Verás. A los 20 años, no piensas que algún día no quedará ningún chico que quiera comprometerse contigo. está soltero. Y es un soltero atractivo que piensa en tu crema del bote amarillo. Tuba, sí, tráeme el contrato de esta mañana, por favor, necesito mirar una cosa. Gracias. Estoy en la cama, sigo siendo la misma noctámbula de siempre. Karen, yo me gustaría volverme. Tenía que quedar contigo. Aquí estoy. Y ahora eres increíblemente guapa. llamado, ni siquiera me he enviado un SMS. Pues llámale tú. Ya lo he hecho, pero tiene el móvil apagado. No lo entiendo. Pasamos un fin de semana maravilloso y ahora me hace esto. Dios mío, Karen, te has enamorado. No, no. Sí. Creía que era destino. Estás enamorada. ¡No! ¿Sigues ahí? va, tengo que dejarte. Perdona que no te haya tomado. ¿No prefieres que entremos? No. Dime, ¿qué quieres? Uh. <risas> uh. ¿Te acuerdas de mi tío Einar? ¿El de la granja de caballos en los fiordos? Sí. Murió hace un par de semanas. Ahora la granja está vacía. Uh. Karen... Antes de que nos encontráramos, había decidido mudarme y encargarme de todo y empezar otra vez la cría. O sea, que te marchas. Ya estoy harto de la ciudad, de mi trabajo, de todo esto. Verás, ya lo tenía pensado. Y de repente cambia todo. ¿Qué ha cambiado? No contaba contigo. Con tener una segunda oportunidad. ¿Te gustaría acompañarme? ¿Empezar juntos una nueva vida? No, no puede ser. ¿Por qué no? Porque yo tengo mi trabajo aquí y nos acabamos de reencontrar. Y apenas... No quiero volver a perderte. Si no quieres acompañarme, me quedo aquí. Aquello es precioso. Realmente precioso. Cuando hace bueno se puede ver el mar y las montañas allí detrás. ¿Detrás de dónde? Pues allí detrás. Donde el gris es un poco más gris que el resto del gris. Ya casi hemos llegado. <risa> Ya estamos. Es mejor que te pongas las botas de agua. ¿Botas de agua? ¿No tienes botas de agua? Uh -uh. Vale. ¡Ah! <risa> ¡Vamos a caer! Bueno, ¿qué te parece? Solo hay que ordenarlo... Poco. Vale, nos volvemos. No, de eso ni hablar. ¡Vamos, rápido! ¿Qué son esos edificios? Las casas las construyeron mis primos, Henry y Max. ¿Y dónde están? Se fueron hace mucho, me partieron el corazón a Einar, pero siguió adelante con mi tía Hersti. Fueron buenos tiempos, hasta que mi tía murió. Y todo fue cuesta abajo. Pues ahora empezaremos de nuevo. Exacto. Si no nos morimos de un resfriado. Cuidado, baja la cabeza. Eso es. ¿Qué es esto? Fíjate, aquí vivían mis abuelos. Ven por aquí. Este era el salón. Oh. ¿Sabes para qué sirve? Para pescar peces. No. Las costas. Las costas. Mira, cuando no llueve, desde aquí se tiene una vista que es una auténtica locura. Ven, Y aquí. Aquí estaba el telar de la tía Gertrude. Siempre estaba sentada aquí, tejiendo cortinas, alfombras y todas las telas posibles. Y aquí, aquí dormía yo cuando venía de visita. Mi pequeño Rune. ¿Tienes frío? Un poco. Oh, cariño. Ven aquí. ¿Qué? Es bonito. Oh, mira esto. Con esta polea subíamos las redes y las estirábamos aquí. Colgábamos los peces para secar. Bueno. Bienvenida al Hotel Handelstad. ¿Y esto qué? Así lo hacíamos antes, o al menos lo intentábamos. Aquí, en El Pajar, celebramos nuestras primeras fiestas con chicas. Pero ahora soy el señor de la granja. Y me ocuparé de los animales. Y tú eres la señora de la finca. Y cocinarás y cuidarás de la casa. Es horrible, ¿no? ¿Horrible? <ríe> ¿no? Buenos días. ¿Cómo estás? Lars Petersen, nuestro vecino. Karen ¿Pescando el primer día? ¿Qué te pasa? ¿Ahora matas animales? ¿Y a ti? ¿Ahora cuidas de ellos? Me han dicho que desde la muerte de Einar te has encargado de los animales. Muchas gracias. No había nadie más. Eso va a cambiar. Voy a ocuparme de la granja. Seguro que te imaginas que es muy bonito. ¿Y usted? No es una chica de campo, ¿no? No, por suerte no. Aprenderé lo que sea necesario. Lo más razonable sería que me vendieras la granja. ¿Cómo? Te pagaré un buen precio por la tierra. Gracias, Lars, pero nos quedamos. Ya lo veremos. Buenos días, cariño. Buenos días. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? siempre ha sido así. Creo que está celoso de que tenga una mujer tan guapa en mi granja. Sí, en serio. Oye, ¿dónde hay un bar? Necesito un gran desayuno. No, no, no, ahora no vamos a desayunar. No sé si están casados. No. Hola. ¿Puedo ayudarla en algo? Necesito unas botas de agua del 39. no me caben. Sí, sí, las vendo mucho. Seguro que le caben. Muy bien. ¿Y tiene pintura? Pintura para interior. Detrás tengo un par de cubos. Un litro de amarillo curry y unos litros de azul claro. Justo mis colores. Muy bien. ¿Quiere un café? Por la mañana solo pego té. También tengo té. ¿Este verde? Oiga, si le envío por email una lista con todas las cosas que necesito, ¿puede encargárselas a su proveedor? ¿Lista? ¿Email? Enséñale tu máquina de escribir, Johan. A lo mejor te la puede arreglar. ¡Para ya! La pobre señora Bigeland se va a creer que os reís de ella. No, no pasa nada. No se preocupe. Le apuntaré lo que necesito. Y otra cosa. Rune y yo aún no estamos casados. ¿Qué es eso? Parece un caballo, ¿no? Te presento a Peña. Y hola. Encantada. Ven, te enseñaré los otros. Vamos. Sí, sí. Venga, vamos. Esa es Sigil. Y su hermana Brunhil con su potro, Tore. Freya, Sigil, Brunhil, Tore. No lo dirás en serio. Sí, claro. Son de un linaje muy noble del norte, con un árbol genealógico larguísimo. Dale una manzana y le caerás bien en el acto. ¿Importa que le caiga bien más tarde? <risa> no, no importa. Este es Eric, nuestro semental. Está un poco mal de la tripa. Por eso toma un medicamento dos veces al día. ¿Está rico el pescado? ¿Mm? La próxima vez lo ahumaré, tal como lo hacía la tía Herstin. Mañana llega el heno. Tengo que ver si el tractor todavía arranca. ¿Va todo bien? ¿No echas nada de menos? Aquí no hay teléfono, ni internet, ni televisión. Coge el plato y ven conmigo. Venga. Te voy a enseñar una cosa. Wow, por favor, siéntate. Es un sueño. Hoy vamos a cenar viendo la. Siempre ha sido mi sitio favorito. Mm. Ya te he pedido la línea de teléfono. Dame tiempo, ¿vale? Más adelante. ¿Me lo prometes? Prometido. ¿Lo has oído? Nos lo ha prometido. ¿Mm? ¡Un descanso! Tu pescado. <risa> ¿Qué vas a hacer? Reparar el tejado, si no las lluvias estropearán el heno fresco. ¿No puedes llamar a un techador? Yo soy nuestro techador, cariño. No pasa nada. Vamos, baja de ahí no y que lo haga nada. un profesional. Todo en orden. Ya basta. No hagas el tonto y baja de ahí. ¡Soy el rey de los piordos! Runa, Runa, di algo Runa, Runa Mierda De vuelvo De vuelvo ¡Vamos, suba! Tenemos que llamar al médico. Hemos tenido que provocarle un coma inducido. Se volverá a despertar. Las terminaciones nerviosas de la vértebra superior del cuello están aplastadas. Cuando remita la inflamación cerebral, sabremos más. Quiero verle. ir a descansar. Váyase a casa, la llamaremos si hay alguna novedad. ¿Cómo está? Tiene una lesión en las vértebras. Entiendo. No se lo tome a mal, pero aunque se ponga mejor, después de una lesión así, no podrá llevar la granja. ¿Me tiene a mí? Usted tampoco podrá. ¿Qué insinúa? ¿Pretende quitarnos la granja? Váyase. Es mejor que se vuelva a la ciudad. ¡Fuera de nuestra tierra! Bien. No se olvide del ganado. Hoy le han traído el heno, pero los caballos no saben sacarlo del remolque. Aunque se lo he explicado muchas veces. Ninguna agencia de empleo que coloque a trabajadores del campo será bienvenido. Me da igual si tiene experiencia o no. Vale, llamaré la semana que viene. Eric, tu medicina, ven ahí, ahí abajo, ahí. Venid aquí, mirad lo que tengo a comer aquí. También te sientes solo. ¿eh? Buenos días. Buenos días. La inflamación está bajando y la presión sobre el cerebro disminuye. El tractor Por supuesto que lo hay Claro, el taller de Per Es un buen taller, todas las marchas. ¿Dónde está? Detrás de la gasolinera Vale, gracias Pero ahora no encontrará a nadie Está cerrado ¿Saben cuándo abrirá? Es difícil saberlo En cualquier caso, hoy no Puede que a principios de la semana que viene ¿Qué quiere decir? que tal Alper está de vacaciones? ¿De vacaciones? No, qué va ¿Y dónde está? En la granja de Lars Peterson Se ha roto la cosechadora Parece algo gordo ¿Y no hay nadie más que me pueda ayudar? Se ha roto la cosechadora. Sí, ya lo he entendido, maldita sea. Pero no es posible que ese Peterson tenga ocupado a todo el mundo. Escuchen, puedo pagar. Pagaré más que Petersen. Aquí nadie quiere su dinero. Exacto, guárdeselo. Vale, ya entiendo. Me están todos conchavados con Petersen. Señorita, no hace falta que se ponga así. La historia de Rune nos da pena, mucha pena, pero su tono. No os da vergüenza. ¡Espera! ¡Pero espera! Soy el doctor Lindberg, el médico que trata a Rune Vigeland. Dios mío, ha pasado algo. Sí, el señor Vigeland ha despertado del coma. Ahora voy, ahora mismo. Estamos convencidos de que tiene muchas posibilidades de recuperarse. Pero tardará mucho y será muy doloroso. Necesitará mucha fuerza y paciencia. ¿Cómo puedo ayudar? Dándole ánimos. Siento mucho haberte arrastrado todo No, No, calla, calla. Me gusta estar allí ser muy duro estar sola en la granja. No, no. Además, tengo mucho apoyo de toda la gente del pueblo. Bien. Nunca había pensado que me gustaría tanto. Vivo aquí cerca. ¿La envía Lars? La abuela Inga me ha dicho que pasara a verla. ¿La abuela Inga? Sí. Creo que la conoció en el pueblo, en la tienda de Johan. Ah. ¿Y qué? Ella puede irse. Está preocupada por usted. Parar el tractor urgentemente. Y alguien debería revisar esa valla. Parece que pronto se caerá a pedazos. El caballo no quiere tomar su medicina. Hay un truco muy fácil. Fíjese. No tienen idea de caballos, ¿verdad? Ven, acá. Ven aquí. Acércate. ¿Qué tenemos aquí? Mira lo que tengo aquí para ti. ¿Te gusta, eh? Ya está, lo ve. Habría que pintar el granero. Lo sé. Gracias, Gilde. Dígale a su abuela que siento mucho cómo me he comportado hoy. Lo haré. Adiós. Adiós. Buenos días. ¿Cómo está? Mejor. Está progresando. Entonces ya sabe cuándo podrá salir. Es usted más impaciente que él. Bueno, más o menos. Señora Loon, ya le dije que iba para largo. Y aunque todo siga yendo tan bien, es imposible decir si quedará al 100% como antes. De acuerdo. Y tu viejo amigo Lars es un tipo bastante raro. Busqué un sitio para nadar y apareció de repente. Dios mío, ya puedes mover la mano. ¿Eh? Brugil, ¿dónde está tu hijo? mucho, Brookeway. Ah, pero hoy no puedo más. Mañana le encontraré y ya lo verás. Ya lo verás. ¿Sabes qué? Hoy me quedo contigo. Nadie debe pasar por algo así solo. no haya lobos. Ah, era una broma. Estaba bromeando. En Noruega no hay lobos. ¡Hola! Mira eso. ¿Es algo provisional. Sí, sí, claro. Mañana le repararé la valla. Cuidado. Gracias. Lo, Lo encontré delante de mi granja. Fue hasta allí buscando frambuesas. ¿No le da bastante de comer? Zore, ¿por qué haces esas tonterías? Cubriré todos los daños, por supuesto. No hace falta. Eh, chiquitín, no seas tacíso y no vuelvas a hacerlo. Gracias. Gracias. De nada. Hola, ¿qué hace aquí? Visitar a Rune. Le conozco desde que era así. Bueno, nos vemos luego en la fiesta. Sí, claro, pero... ¿Dónde está Rune? Karen, aquí fuera. ¿Qué haces ahí? Justo a tiempo. ¿A tiempo para qué? Para la fiesta de San Juan. Voy a acompañarte. Pero el médico te va a dejar salir. Le he convencido para salir un par de horas. No ha sido fácil, pero lo he conseguido. Pero, Rune, ¿no crees que es un poco pronto? Me hablas como si fuera un niño. Ha sido sin querer. Mm. Perdona. Creía que te alegras. Rune, pues claro que me alegro. Quería que pasáramos juntos nuestra primera noche de San Juan. Tienes razón. La celebraremos juntos. Claro. ¿Puedes ahumar un par de peces para llevarlos? Pero si no sé ¿sí hacerlo. Es fácil y está muy rico. Te daré la receta secreta de la tía Hirsty. ¿Eh? Puedo yo solo. De acuerdo. Sigue siendo igual que antes. ¿Ya es ¡Mi niño! Ya dije yo que con Rune no podía nadie. ¿No lo dije, Johan? Sí, lo dijiste. Johan. Rune. Oh, veo que habéis traído algo. Sí, ¿adivináis qué es? Pero si es... No, no, no, no puede ser. Pues sí lo es. Usted pruébelo. ¿Qué tal? Sí, que lo es. El pescado de Herstie. Ahora es el pescado de Karen. Voy a ponerlo en la mesa para que lo prueben todos. Ya nos fijamos en ella la primera vez que entró en la tienda. Sí, desde luego. <laughs> Soy vamos. vamos, vamos. Voy a por algo de ver. Sí, sí, claro. No me mientas, eh. Te buscaré una pareja. No, Rune, no me apetece. Es la noche de San Juan, Karen. Tienes que recibir el verano con un baile. No quiero bailar. Lars, ven aquí. Ven, venga, ven. Tranquilo. Lars era el mejor bailarín del pueblo. Lars, Karen quiere bailar y yo, bueno, yo no bailo. ¿Desde cuándo? No es necesario. Karen, por favor. Rune, sé que tú... no quiero bailar. Nombre, el hombre se lleva ruedas. de aquel día fue un error. Me refiero al beso. Ya se me ha olvidado. De todos modos, necesito que alguien me arregle el tractor. Ya me encargo yo. No sé qué les pasa. Cada vez están más intranquilos. ¿Los has montado últimamente? No, no sé montar. <risa> ¡No sabes montar! que yo decía. Fíjese. ¿Entonces cree que volveré a caminar como antes? Todo parece indicar que así será. Puedo irme ya a casa. Señor miguelán le he hablado de suposiciones, no de hechos. Pues hablemos de hechos. Me ha dicho que solo tengo que hacer mis ejercicios. Eso puedo hacerlo en casa. En esta fase sería mejor que estuviera bajo supervisión médica. Vendré aquí con regularidad. Bueno, entonces me va a firmar los papeles del alta o no. días. Vengo a instalarle el teléfono. Fenomenal. Sí, soy la señora. Me gustaría hablar con el señor Miguel, en habitación 22. No importa, puedo esperar. Tengo tiempo. Gracias. ¿Cómo que ya no está ahí? ¿Me ha pasado algo? Oiga. Buenos días. Ya no hace falta, gracias. Me gustaría volver a intentarlo. He venido a arreglar el tejado de una vez. Mi techadora vuelta. que bajemos la cama aquí. No pasa nada, no pasa nada. Perdona. No importa. De verdad... Hola. ¡Adelante! Está abierta. ¿Lo intentamos otra vez? Deja ya lo hago yo. Hola. Hola. Rune. ¿Ya estás mejor? Mucho mejor. ¿Ah? Solo quería echar un vistazo al pozo. ¿Me ayudas? Sí, claro, por supuesto. va abajo. Ya está. ¿Tienes una llave inglesa? Sí, toma. Bueno, listo. Genial. Gracias, Lars. Ahora solo nos falta arreglar el tejado del granero. Yo podría hacerlo. No, no, ¿sí? tiene que hacerlo un profesional. Contrataremos a un techador de la ciudad. Muy bien, ahora llamo a uno. ¿Por qué tú? Aún puedo sujetar un teléfono. Gracias por tu ayuda. De nada. Es un placer. Seguro que no encontramos un techador. ¿Por qué no pregunta en el pueblo? Por orgullo. Entiendo, pero seguro que la gente se ofrece voluntaria. Llamaré cuando haya reunido un equipo. Si me traen su declaración de la renta, yo se la podría rellenar. Para así corresponder. El pesador no vendrá hasta dentro de tres semanas. Pero en Gotsun tiene que haber varios. ¿Crees que solo he llamado a uno? Sí, perdona, soy tonta. No, no lo eres. Lo siento. Tengo pescado en el ahumadero. Sí, ve. Y aquí no me voy a escapar. tipo. No, pero puedo bajar a buscarlo. Antes quítate la gorra. <ríe> da igual. Dame lo que tengas. Tengo de los grandes. Oye, Johan, ¿tu contabilidad no son más que facturas sueltas o tienes también una lista de gastos? Ahora que lo dices, no. Pues necesitas un ordenador. El año que viene, prometido. ¿Alguien quiere otro trago? ¿Servidor? Yo. ayuda ven fuera conmigo y me subo has dejado para ayudar Shagra. I'm Es del todo imposible. semana me ha quedado claro que tengo que tomar una decisión. ¿Una decisión sobre qué? Voy a mudarme a Oslo. No tiene ningún sentido que me quede en la granja. Aquí ya no pinto nada. Solo soy una carga para ti. No digas tonterías. ¿Qué iba a hacer yo sola aquí, sin ti? Esta es nuestra casa, Rune. Me es nuestra. Tú eres el señor de la finca y yo la señora. No estamos casados. Además, creo que es lo mejor. ¿Cómo puedes decir eso? Porque ya no te quiero. qué viene eso? No es tan complicado, ¿no crees? Simplemente ya no siento nada. Se acabó. Eso no puede ser verdad. ¿Tiene algo que ver con Lars? No hay nada entre nosotros, nada de nada. Aunque lo hubiera, me daría igual, completamente igual. Es simplemente que me he dado cuenta que, que fue una idea realmente estúpida el venir aquí. No soy un hombre de campo, no soy padre de familia. Necesito mi libertad. ¿Y la granja? Y mi trabajo. ¿Y qué hay de tu sueño de vivir aquí? Ya. En realidad no quería reconocer cuánto había cambiado. Has cambiado estos últimos días. De algún modo ya no eres el hombre que conocí. ¿y tú de qué me conoces, eh? ¿De hace un año, hace 20 años y del par de semanas que llevamos juntos ahora? No me conoces nada bien. Si no hace tiempo que sabrías que no soy adecuado para ti. Te cederé la granja. Rune, por favor. Déjalo Como ya. Aquí, Quieres llevar hasta... Todas las esperanzas... La granja me importa una mierda. Por favor, Coren. Acepta mi decisión. Me estás engañando. ¿Por qué crees que estaré mejor sin ti? Por favor, esto es cada vez más violento. Escucha, estás cansado. Porque no avanzas tan rápido como te gustaría? Pero lo conseguiremos, lo conseguiremos. ¿Por qué me hablas de ese modo? Deja de hablarme como a un niño. ¿Quién te crees que soy? Muérchate de aquí de una vez. lo que quiero es estar solo a que os vuelve locos a todos? No te hagas la tonta, sabes muy bien lo que pasa. Lo has estropeado todo. ¿Yo? ¿De qué hablas? ¿De qué quieres quitarme a Lars? Hilde, estás totalmente equivocada. Karen, veo perfectamente lo que pasa. Como tu marido ya no es un hombre, te buscas uno nuevo. Te presentas aquí y te lo cargas todo. Déjame pasar. Déjame pasar. Hola. Hola Karen. Hola, Karen. Hola Karen. Veo que ya lo sabéis. Ha llamado Rune para darnos las gracias por. Os he traído algo, no me lo puedo llevar todo a Oslo. Johan, esto es para ti. No, es tu ordenador. Lo necesitarás en Oslo. Este no, este se queda aquí. Ya tienes dentro toda la contabilidad. Inga, no sabía lo que te gusta, así que... La receta secreta de la tía Hersti. Oh, oh, Dios mío, gracias! Ahora ya no tendréis que renunciar al pescado. Gracias, Karen. Gracias. Lo cuidaré como a un hijo. ¿eh? Vale. Bueno, que os vaya bien, ¿eh? ofrecido la granja? No exactamente. Nos la ha ofrecido a los dos. ¿Qué quieres decir? Pues que tenemos que llevarla juntos. Creo que tu sitio está aquí y que yo podré convencerte. Está loco. Espera. No, Karen. Me equivoqué. No te creí capaz de aguantarlo, pero lo has hecho. ¡Quédate aquí! ¡Karen! un tiempo no supe dónde colocar mis sentimientos respecto a ti. Pero pertenezco a Rune. Y la granja era nuestro sueño. No puedo vivirlo ahora contigo. Le mandaré las llaves del coche. ¿Puedo ayudarte en algo más? No, el taxi acuático me llevará al aeropuerto dentro de una hora. Esta tarde ya estaré en Oslo. Tanto que volvieras. Que tampoco pudieras irte. Eres un cabrón, lo sabes. Lo siento mucho, Karen. No vuelvas a hacerlo nunca más. Eres mi príncipe en un caballo blanco. Eso no es más que un sueño.